Esto es Line Knight, es uno de los juegos con mejor potencial y mejores proyecciones que en este momento podemos encontrar, de, pues, donde se puedan ganar criptomonedas. El juego está costando más o menos 20 dólares, o al menos eso es la beta, porque pues, la idea es colaborar con los desarrolladores, sin embargo ya se puede testear muchísimas funciones del juego. Eh, con el link de referido que les voy a dejar abajo va queda más o menos en 12 dólares Yo lo compré con link de referido, me costó 12 dólares Lo recuperé en 10 días tal vez Pues sí, más o menos eso, además de eso nos dan por jugar Por partida, si ganamos nos dan más o menos 500 satoshis eh, Claro, recordemos que esto es más o menos cada hora, cada 4 horas y además de esto, también podemos decir que este juego nos da NFTs si nos va bien jugando. En estos momentos, Elixir Games, que son los creadores de este juego, están haciendo muchísimos esfuerzos por el desarrollo de este juego y lo que tienen en este momento está brutal. Ellos quieren llegar a ser el Fortnite del de blockchain, pero pues para empezar, en el momento están más que todo... Ya casi llegándole a, a otros juegos, NFTs, que también tienen muy buen alcance, pero pues obviamente para llegar a donde quieren llegar primero tienen que superar a otros juegos como Free Fire. Eh, obviamente no están a un nivel ni una calidad tan buena como esa, sin embargo Light Knight en el momento ya la cantidad de jugadores que tiene, los NFTs que están dando, los atochis que pagan por jugar... Entre muchísimas otras cosas, los modos de juegos, está el Battle Royale y el P2P o, el... o entre otros modos de juego. En ese momento también tienen la idea de sacar unos torneos y la verdad está bastante bueno. Por ejemplo, esta es una de las partidas que jugué, yo tengo que decirlo, estoy bastante malo jugando este tipo de juegos. Sin embargo, la verdad me ha ido bien. Recordemos que este juego pues tiene bastantes errores. Por ejemplo, este es uno de los errores donde ni siquiera hubo una muerte y de una nos dieron los 1500 atoshis. O al menos a mí me los dieron. Yo creo que a mi compañero también le dieron los 1500 atoshis. Eh, miren, este es el Battle Royale. Está el solo y el multiplayer. El solo es bastante difícil ya que la cantidad de jugadores que se le atreven a este juego, que es el que vamos a ver, eh, son muy pocos. Por ejemplo miren aquí en el, en el minimapa más o menos hay como 4 o 5 jugadores más. Al principio yo pensaba que eran parte del equipo porque cuando uno le daba en M, que es para o mostrar el mapa, eh, nos aparecía la ubicación de los otros jugadores en el mapa como tal y con eso no los puedo buscar. Yo estaba casi seguro que eran del equipo o algo así, pero no. Es algo raro, la verdad, no es algo que comparta o que me atraiga a este juego. Pero el modo de desarrollo, las armas, los terrenos, entre muchísimas otras cosas, el sonido, están buenísimos. Por ejemplo, acá en esta, en esta parte donde estoy, eh, hay bastantes armas, escudo. Tienen muchísimos, muchísimos factores. Sin embargo, pues, al ser aún el beta, hay gente que es bastante avanzada para, para esto pero pues se puede jugar los requisitos que pide son mínimos el juego está muy muy bueno por ejemplo pues como recordándoles que yo soy bastante malo para jugar esta fue la muerte que, que tuve en el Battle royal en solo. Yo ahí en eso traté de buscar con M porque me aparecía un compañero pero ya al momento yo no sabía si era compañero o no, ahí me cae el suelo, yo le disparo como, como loco, no le doy la verdad porque ahí no se tenían granadas y eh, lo que estaba haciendo era piscinándome porque las explotaba al piso y pues obviamente me, me chocaban a mí. Después de esto pues a Ineson me pasó a la vista de otro jugador donde uno también lo puede ver pero pues de preferencia obvio no, no, no es recomendable verlo sabiendo que uno puede jugar. Entonces les recomiendo muchísimo este juego, la verdad está bastante bueno, si aprovechan el link de referidos les va a quedar en 12 dólares, el potencial que tiene es brutal.